No ha pogut ser, Tampoco que any las manifestaciones, signatures y protestas de miles de ciudadanos, han estado suficientes para salvar la vida de Vulcano. Que ha mort assassinat a Cops de llança el 17 de septiembre a un guardadocha a la vega de Tordesillas. Las protestas han arribat a Reu y han estado més mes que mai. A mes de la masiva manifestación salabrada de a Madrid, un grupo de 200 de afansos de los animales acudió a la localidad de Valle para intentar ocupar el recurragut del Bou. La Guardia Civil els ha barrat el pas amb un dispositivo especial. Encara que això no ha impedit que hagin estat increpats y, fins i tot apedragats pels llencers. A mes de vulcano, linxat y executat, set personas han resultat ferides. Entre ellas, una defensora los animals, de la que a foto amb el cap sagnant per un cop de pedra, ha circulat per les xarxes, augmentant la indignació i el malestar. El periodista Pedro Armestre ha hagut de ser intervingut per una cornada a la cuixa. Ya ja a la tarde, diferentes ciudades de España han estado a de concentración simultáneas en memoria de Vulcano. Barcelona, Bilbao, Sevilla, Gijón, Alacán, Santanás de personas han sumat a la repulsa por la Bárbara celebración convocadas por la plataforma para la dignidad animal. La convocatoria de hoy era para protestar por el torneo del Toro de la Vega que ha tenido lugar esta mañana, para mostrar nuestro rechazo sobre todo.